Estamos hoy en el cuarto día de jornada de huelga de, del sector de residencias de Navarra. Para seguir denunciando el bloqueo de la negociación de lo que será el primer convenio Navarro de residencias, exigimos sobre todo que este servicio debería de ser un servicio público, eh, gratuito y universal, porque mientras la gestión de estos servicios eh, sea de gestión privada, los beneficios de las empresas van a estar por encima de todos los intereses, por encima de, de, de la calidad del servicio, de la salud de las personas usuarias y trabajadoras y por tanto lo que exigimos es que en este camino se elabore un convenio que dignifique la situación de precariedad que están sufriendo estas trabajadoras. Hay que subir salarios, hay que bajar jornadas... Y entre otras cosas hay que, hay que garantizar que, que este trabajo no perjudique la salud de las trabajadoras.